Vamos ahora a ver qué nos trae Jan Landí. Gracias a Francis a todo el equipo de producción. Miren, con relación al tema del COVID, es evidente que aquí hay una intención de manipular la información y de ocultar información importante para la, para la población. Se configura esta, esta conducta, esta, esta acción, cuando eh, el gobierno, a través de la vicepresidenta, primero dice el, el propio presidente Luis Abinader que está controlado el COVID, pero viene la vicepresidenta y dice que no, que hay un 30% de positividad en el país, que de cada 100 pruebas, 31.42% está saliendo positiva. Una total contradicción y falta de, de, de información por parte de ellos mismos. Pero también se configura cuando desde la presidencia, o sea, desde el Consejo de Salud, que lo preside, lo preside la vicepresidenta, dicen o desautorizan a todo el personal médico a hablar sobre el COVID. Es porque hay una, una, un cruce de información eh, y quieren controlarla eh, ellos de manera directa, cosa que yo considero que no es correcto. Pero también... Hay una notoria eh, eh, eh, ocultamiento de información cuando el propio director de salud de la provincia de Duarte admite que nueve personas han fallecido en esta provincia desde el jueves para acá y que esa información no la tiene salud pública. Y yo, pero yo me ofrezco, atención a mi amigo Luis Rosario Socia, que está trabajando mucho, pero yo me ofrezco a ir interdiario a la capital a llevar esa información. Yo en mi sonata. ¿Eh? Me ofrezco. Porque nadie le va a creer en este país que es verdad, no a Luis, sino al gobierno. Señor. Nadie le va a creer que es verdad que una gente que muera hoy por COVID, hoy, a los seis días, todavía no se sabe. Cuenten cuántos días van de, de, de jueves para acá. Sí. Eh, jueves, una gente que muere el jueves. Tiene que contar el mismo jueves, porque jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Seis días. Y que el Ministerio de Salud Pública no lo sabe, y yo lo sé, pero ¿cómo es posible? O sea, eh, caramba, eh, tenemos que guardar un poquitico la forma. No, esa no se la vamos a comprar. Están manipulando la información, como lo hizo también el gobierno pasado. Que Hubo un momento que, que, que no, que, que si hay poco, que si hay mucho. Y así no. Y eso de querer decir, solamente nosotros podemos dar información. Sí, la que ustedes quieran pero el pueblo tiene derecho a informarse, a investigar y a difundir información sobre eso, si ustedes están dando información equivocada. Y yo lo presenté aquí, cero muertos en los últimos tres boletines, cero muertos, pero solamente en la provincia de Duarte, van nueve, y ellos no lo saben. Vamos a guardar un poquitico la forma, y cuidado con la mordaza, cuidado con la mordaza de querer controlar la información, que esto no es China, ni Cuba, esto es un país democrático, ¿Mm? y los derechos que se han conseguido en la República Dominicana no los vamos a dejar perder porque un presidente o porque un gobierno quiera tener buenos puntos, que lo ha perdido eh, buenos puntos en Twitter y, y buena aceptación en la población no, no, no, no aquí tenemos una constitución que tenemos que hacer respetar por otro lado la información de la muerte de un coronel teniente coronel de la fuerza aérea Ramón Israel Rodríguez Cruz Penoso ese caso. que fue ultimado a tiros por una patrulla de la policía eh, hay una situación ahí y atención al sistema de justicia de la República Dominicana lo que yo puedo observar lo que yo puedo observar es que a este coronel Israel creo que no le hicieron absolutamente nada a ese video sáquelo por favor del aire Creo que no le hicieron nada. Lo que se puede observar en el principio de este video es que a este coronel que anda vestido de civil, lo vienen persiguiendo fuera del toque de queda, durante el toque de queda, ¿eh? porque ya eran más de la una de la mañana. Número uno, ¿qué hace ese coronel en la calle? ¿Qué hace ese coronel en la calle después de la una de la mañana? Está prohibido. Lo, le vienen dando seguimiento, aparentemente, es lo que dice el policía, le vienen dando seguimiento, él se le pierde, lo encontraron llegando a la casa, él se desmonta de su vehículo, saca eh, una R-15, ¿eh? ¿qué tiene? Sí. Una, una arma de alto calibre, si, si lo pueden colocar y frisarlo, cuando él está con el, con el arma de fuego, se escucha que están conversando. Se escucha a la patrulla de la policía que está conversando con él, pero aparentemente, naturalmente, porque el, el tipo tiene un arma de fuego, mírenla ahí. El tipo tiene un arma de alto calibre, lo tienen apuntado también a él. Él intenta, o, o no intenta, él lo hizo, él manipuló el arma de fuego y su actitud era de atacar, notoriamente, su actitud era de disparar, porque para qué la manipula. Y entonces... Ustedes ven que es atacado a tiros. Míralo ahí. Ahí inmediatamente él manipula el arma y se y se reclina hacia atrás. Él va a apuntar a los policías para disparar. O por lo menos esa era la intención que tenía. Y entonces es atacado a tiros. No, es confuso. O sea, porque se ven los lo patrullas. Previamente hay un video que se ve la patrulla rondando por esa área. Y entra por un lado y vuelve y sale por otro. Pero no se ve el vehículo del... No estaba en una persecución en principio. Por eso es la confusión. Pero pudiera ser. Porque, Parece que como si lo estuvieran sí, buscando. Porque si es una patrulla, pudiera ser que pasara, que estuviera patrullando por esa zona. Sí. Entonces, la cuestión es, se habla de una ejecución, incluso se ha especulado de que este, de que este piloto es uno de los eh, pilotos de los tucanos y que tumbaron una avioneta señores, en este país eso no se usa déjense de vaina, que en este país eso no se usa aquí nadie tumba avioneta de nadie aquí los narcos tienen tanto poder como el propio presidente de la república y no. hacen lo que le da, sí claro ser, aquí ya, ya. los narcos, todo el mundo lo sabe tienen tanto poder como el propio presidente de la no. república aquí te agarran eh, 1500 kilos de cocaína por un lado y te meten eh, eh, 400.000 mil por otro lado porque es un bulto lo que se hace es un bulto. Y miren, estamos quemando esta cantidad de droga. Ah, pero por allá te llevan 200 camiones. Es una mentira, es un juego, señores. Entonces, este coronel, que ahora lo quieren poner eh, aparente, si, si él se hubiese sentido en peligro, es lo que yo digo. Si él se hubiese sentido en peligro, cuando se desmonta del vehículo, la emprende a tiro contra la policía. Porque él tenía un arma de fuego. De alto calibre, desde que él se desmonta del vehículo, se desmonta con el arma manipulada y preparado para tirar. Si él eh, eh, eh, se hubiese sentido en peligro. En la conversación es que él manipula el arma de fuego. En la conversación, si lo hubiesen ido a ejecutar, primero, no van identificados lo que yo creo. No van identificados, no lo dejan hablar. ¿No, de hecho, no lo dejan ni siquiera sacar el arma de fuego. Lo ejecutan. Porque si es una cuestión de droga, aquí todo el mundo sabe cómo se maneja eh, los lo, lo asuntos de droga. Ellos, lo, lo, los, los narcos, le hacen saber a esa persona que fue por eso que lo mataron. Y le hacen saber a todo el entorno que fueron ellos que lo mataron, para, para que no vuelva a hacerlo. O, o para, o para eh, eh, sembrar el terror. Porque eso es lo que se busca, es sembrar el terror. Pero se ve incluso que hay un policía que está grabando, y e inmediatamente eh, eh, lo, lo, lo hieren de bala. Él dice, miren... Lo veníamos persiguiendo, eh, sacó un arma de alto calibre e incluso el policía dice, ese señor, él no se refiere a él como el coronel de la, de, de la Fuerza Aérea. Es decir, que posiblemente no lo conocía. Porque el vehículo tampoco dice Fuerza Aérea. El vehículo no está identificado. Entonces, ya se le dictaron tres meses de prisión preventiva a estos policías, pero hay que tener cuidado con la influencia de los medios de comunicación en los casos de justicia. Ya se ha hablado... Ya se ha hablado de que esto fue una ejecución, pero si es una ejecución, ¿qué hacen los policías quedándose en el acto? Si es una ejecución, lo, lo, lo matan y se van, pero ellos se quedaron ahí, no, incluso no, le quitaron patrulla le, y se van a quedar. Sí. Si, si es una ejecución, van a ir ellos mismos. Lo único que ellos cometieron otro es un error garrafal Que no permitieron que le pusieran la mano a él No, pero es que, es que tú sabes Es que tú sabes que cuando sucede un hecho así nadie, No se permite que nadie le ponga la mano No se permite que nadie le ponga la mano pues, eh, porque ellos lo que le están diciendo que en principio dijeron que la familia dijo que, que los policías la habían amenazado no, ellos están diciendo no le ponga la mano porque es que a una persona que esté herida no se le pone la mano y más cuando es una, una situación de, de, de, con arma de fuego, no se le pone la mano no, eh, eh, la hija lo estaba intentando voltear o la esposa, no sé pero ellos le decían déjalo ahí déjalo tranquilo porque tú no le puedes poner la mano a una persona que ha sido accidentada o que esté baleada entonces en este sentido eh, en este sentido, se ve que hubo una discusión entre ellos, porque fíjense ustedes que si lo venían persiguiendo, no sé si más, más adelante se ve el video, Israel, qué pena eh, que no pudimos, eh, donde se ve la, la camioneta de él estacionada un poquito más adelante, y él está frente a su casa. Fíjense ustedes que él tuvo tiempo de sacar el arma de fuego de alto calibre y de conversar con los policías. Cuando él manipula es que es atacado a tiros. Si hubiese sido una ejecución, señores, no lo dejan ni siquiera hablar, no lo dejan ni siquiera desmontarse del vehículo. Y ellos se desmontan de la patrulla, porque fue de adentro de la, de, de la patrulla que le dispararon aparentemente, y eh, se desmontan y graban y dicen, miren, este señor eh, tenía un arma de alto calibre. Señores, un policía que le saquen un arma de alto calibre naturalmente va a estar a la defensiva. Y eh, al él hacer esta acción, Evidentemente que había que tirarle. Cualquier persona eh, eh, eh, con, con dos dedos de frente, con uno, sabía que tú armado y una gente te manipula una, una manera de tu calibre, tú sabes que hay que tirarle. Lamentablemente, en cualquier país del mundo eso sucede. Así que con relación a esta muerte, el Ministerio Público tiene que investigar, pero tiene que investigar sin... Eh, eh, eh, eh, eh, sin pasiones políticas y sin la presión de los medios de comunicación Aquí lo que me parece a mí, con esto concluyo Israel Lo que me parece a mí que hay una legítima defensa Ante la acción, ante el error más bien De este coronel de manipular esa arma Frente a ellos que naturalmente sabía él que iban a reaccionar Qué pena eh, la muerte de este coronel Pero aparentemente es una acción provocada por él mismo Por su, por su intención de dispararle a los agentes. Gracias, Yerjan. Eh, la verdad que es un hecho lamentable, confuso, por demás, porque creo en parte que hubo una torpeza por parte del coronel que debía de tener mayor conocimiento del manejo de una situación de esa naturaleza. Y sé que los miembros de la Fuerza Aérea tienen una disciplina una disciplina que propon, se distingue. Israel, por poner el video, está difuminado. Está, está ahí. Si, si, si tú dices que está difuminado, ponlo. Para que la gente vea la acción. Vamos a ver la acción. ¿Qué hace ese individuo que está, de Mira, está difuminado? Mira, está difuminado. Eso que tú ves ahí no es sangre, Israel. ¿eh? Eso que tú ves no es. Sácalo del aire, ya. Ya. No juega no. No no con inteligencia, ¿eh? No pudo, no se pudo hacer como se quería para poderlo presentar a esta hora de la mañana. Y oiga, y hay algo, que ayer yo escuchaba que debieran de tener cuidado la gente, señores. Hay una ley, hay una ley que preserva la dignidad del, del accidentado, de la persona que está en una situación difícil. Nosotros tenemos que, que tener cuidado Por eso es que se presentó Porque se había eh, mandado a editar Pero lamentablemente no pudimos Y pasó así Pero ciertamente hay una ley que regula eh, la, El manejo de imágenes En claro. lugares de hechos o accidentes Y que preserva la dignidad De las personas claro. accidentadas Y aclarar que especialmente que Solicitamos que fuera difuminado entonces eh, tenemos una llamada. Es, ah, okay, vamos. Buenos días. Bueno, yo estoy observando el programa y, y he visto el video. Ajá. Hay algo, hay algo que hay que tomar en cuenta también y que tam también trae muchas y Es, ese video se ve como si fuera editado, porque solamente inmediatamente aparece la imagen. Lo que aparece es el coronel con el fusil en la mano, o sea, como si sí, fuera sí. que se quisiera, que se diera esa parte. Uh -huh. ¿Qué pasó antes de? ¿Por qué no se grabó? Esa, esa, esa grabación, pudo haber sido...? ¿Otro policía? Que era, ¿no? Sí, ¿Entiendes? sí, claro. ¿Qué pasó antes de esa grabación? Esa partecita solamente presentan al coronel con el arma. Eh, eh, eh, con el arma Esta persona que aparece ahí también en ese video, ese civil, ¿quién es? ¿Qué hace es? ahí? Después que la esposa sale y que identifica que es un coronel, ellos ni siquiera, los policías estuvieron ahí... Eh, eh, eh, eh, se mostraron, eh, qué sé yo, de una manera ya hacer un alto oficial. O sea, que hay muchas cosas ahí que yo creo que la investigación tiene que arrojar sí. y tiene que hacerse una investigación realmente. Y creo que la investigación no debe empezar solamente por la policía. El Ministerio Público tiene que, en lleno también, eh, eh, inmiscuirse en esa investigación porque... Tienen que llegar al fondo. ¿Qué es lo que pasó antes de este y todo eso? eso. Gracias. Sí, gracias Correcto, a usted. Sí, el caballero que nos llamó tiene mucha razón. Ciertamente el video inicia ya cuando él tiene el arma empuñada. En, en, en, en Había que ver qué sucedió antes de eso. Otro lo error. que sí se escucha eh, es una palabra cuando a él le dicen espérese. O sea, hay alguien que está hablando con él y en ese momento cuando él manipula, hay, alguien le dice de, lo, de los policías, de los que están ahí, le dicen espérese. Y él entonces, cuando cuando, cuando él intenta subir la... fiesta ustedes que él manipula y, y, su, y va a subir el arma. Entonces ahí es cuando le, cuando le disparan. Entonces, hay que ver con relación a esto. Pero Mira, pues, ya se está hablando de yo, una ejecución. Yo, y esa acción que ustedes ven ahí no se configura con una ejecución. Cuando la gente lo van a ejecutar, y más porque lo ejecutan y lo ejecutan, y ejecutan a todo el que está... Cerca. Yo no, no compré nunca... Sin preguntar. No compré nunca la investigación que dio la propia policía en principio. Y ahí empieza a dañarse las cosas. Y uno de los peligros que tiene en la, en la, en la manipulación de, la, de las evidencias es ese, que se pierda la verdad. Y tienes razón, y le compro esa parte al amable televidente del video, que prácticamente, obviamente que continúa ya posterior al hecho grabando y que salen las personas, los familiares, es muy doloroso ver a una familia, a un ser humano en esta circunstancia. Y precisamente a mí me lo mandaron, yo no lo quise ver, lo he visto, lo debí de ver para poder dar mi punto de vista, pero lo veo después que hay un parte de la investigación que le ha dado la comisión que se formó, pero debe ser una comisión diferente. El Ministerio Público, Asuntos Internos de la Fuerza Aérea, ...con asunto interno de la policía... Sí, claro. ...conjuntamente... ...de alto nivel... ...y procurar... ...sacar... resultados, ...porque también se ha especulado... ...de que este tuviera una situación... ...con alguien... ...y que haya un autor intelectual... ...y por eso es que se dan estos casos... ...que ahora con el video... ...transforma... ...el primer... Eh, ...la primera concepción... ...de la investigación de que se tratara de una ejecución, es por eso la sí. confusión. Tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día. Mira, pero, ¿y tú te crees que esos policías no conocían a ese coronel? ¿Eh? Eso de es una gran pregunta. Ese es un aspecto importante. Porque vivir un coronel en una ciudad y pequeña como Eva, en Valverde Mao se sí, conoce, en Mao, se sí. conoce quién es, quién es policía, quién cogea quién... en un pueblo chico no es tan difícil saber Tiene, es una buena pregunta sí, eso eso, eso puede ser eh, recuerden que los coroneles se conocen por los uniformes <risa> sí, normalmente eh, vamos a leer algunos whatsapp Israel, antes de Máximo Durán eh, pero todas esas, todas esas eh, teorías que plantean nuestros